Y bienvenidas a, a la charla en busca de una inteligencia artificial inclusiva, en la, que a, en la que vamos a hablar de cómo conseguir una inteligencia artificial inclusiva y justa para todos y todas. Es decir, vamos a intentar ver cómo podemos aplicar técnicas responsables y éticas a la inteligencia artificial para favorecer unos modelos justos y que tengan en cuenta a todo el mundo. Antes de nada eh, nos gustaría empezar agradeciendo a la organización y a los sponsors la colaboración sin los cuales este evento no sería posible, que además este año como ya supongo que sabréis es totalmente benéfico ya que la recaudación irá destinada a World Central Kitchen que es una ONG que está dedicada a luchar contra el hambre durante la, la crisis del coronavirus. Entonces bueno, venga, vamos allá con la charla. Eh, nos gustaría empezar haciéndoos pensar un poquito con una adivinanza eh, que dice así, ¿no? Eh, bueno, iban un padre y, y un hijo en, en el coche de viaje y tuvieron un accidente muy trágico, de, bueno, entonces el padre pues, falleció desgraciadamente y el hijo quedó herido de gravedad, entonces el hijo pues, necesitaba una operación muy, muy, muy, muy compleja y bueno, pues cuando llegaron los eh, servicios sanitarios se lo llevan en ambulancia al hospital y bueno, pues al llegar le dicen, bueno, no, no os preocupéis que ya está de camino la eminencia médica para hacerse cargo de la operación y, y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando llega esa eminencia médica y ve al chico dice, uff, no puedo operarlo porque es mi hijo. Entonces, bueno, la pregunta es, eh, ¿quién creéis vosotros que es esta eminencia médica? A ver, os doy cinco segunditos para pensarlo. Entonces, bueno, supongo que alguno ya tendrá su, su teoría de quién puede ser esa eminencia médica, ¿no? Y bueno, pues obviamente es una adivinanza que tiene varias posibles soluciones. Pero bueno, evidencia un sesgo que tenemos las personas. Y es que muchas veces la gente cuando le hacen esta adivinanza se queda pensando ¡Uf! El padre está muerto, ¿quién va a ser la eminencia médica entonces? ¿Por qué? Bueno, pues tendemos a asociar siempre estas palabras, eminencia, doctor, con hombres. Yo para, para hacer la prueba ¿no? y ver qué pensaban, le hice la adivinanza a varios amigos. Y bueno, uno me dijo que la eminencia médica sería Dios, porque no se, le, no se le ocurrió antes que pudiese ser la madre. Y otro amigo me dijo, ah, pues eh, era una pareja de homosexuales, entonces el, la eminencia médica es el otro padre. pues Bueno, no sé qué habréis pensado vosotros, ¿no? Y bueno, al final eh, la gente, como seres humanos que somos, pues estamos sesgados y estamos sesgados, no pasa nada hay que trabajar en ello, pero bueno. Entonces, esto eh, nos hace pensar, si nosotros estamos sesgados y somos nosotros los que estamos recogiendo los datos para nuestros algoritmos, estos datos pro probablemente también tengan este tipo de sesgos, ¿no? que no nos gustaría automatizar en un modelo. Y bueno, un poquito sobre estas cosas es sobre lo que vamos a hablar en, en la charla de hoy. Yo soy Sara San Luis, me gradué en matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela donde hice también un, un máster en investigación operativa y técnicas estadísticas y fue esto lo que me permitió un poco pues, adentrarme en el mundillo de la inteligencia artificial, del machine learning y demás, que son los campos en los que trabajo hoy en día en, en, en el equipo de inteligencia artificial de Plain Concepts como desarrolladora. Y mi compi, Daniela Solís, es la team lead del equipo de inteligencia artificial de Plain en en la FID de Madrid, hizo un máster en inteligencia artificial eh, por la Universidad de Ámsterdam y tiene un grado en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, eh, le apasionan las nuevas tecnologías y el mundo de la inteligencia artificial. Aquí en la, pode, en la slide podéis ver nuestros Twitter y nuestros correos electrónicos por si tenéis cualquier duda o queréis contactar con nosotras, pues encantadas. Vale, mmm, vamos a empezar ahora con algunos ejemplos de casos reales para ver que esto de lo que vamos a hablar realmente está pasando ahora y se necesita actuar cuanto antes. Vale, o sea, no, no es algo que va a pasar y que vamos a necesitar pensar cómo lo vamos a afrontar ni estamos hablando de algo que ya pasó y vamos a contaros las soluciones que hubo. No, es algo que está pasando ahora y son cambios que tenemos que empezar a aplicar desde ya. Entonces la primera noticia es muy conocida y es que una inteligencia artificial desarrollada por Microsoft se volvió racista, antisemita y homófoba en menos de un día en Twitter. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, pues esta inteligencia artificial aprendía, bueno, aprendía, ya me entendéis. Eh, eh, se entrenaba hablando con los usuarios y entonces los usuarios, pues lo mítico, que haces la, la gracia, que bueno, ya eh, cada uno decidirá si es gracioso o no, eh, mandar, mandando mensajes racistas, homófobos, machistas, etc. Entonces la inteligencia artificial pues, infería de ellos y a, acababa hablando así. entonces pues Nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas porque al final en el día a día vamos a poder tener un modelo que acabe diciendo estas barbaridades. no Como vemos aquí que pues en algunos de los tweets dijo que Hitler tenía razón, deseó que las feministas ardieran en el infierno y realmente no podemos tener este tipo de algoritmos ahí fuera. Otro ejemplo ocurre pues, en las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Aquí vemos dos profesiones, doctor, doctora, enfermera, enfermero. Y eh, vemos que dos idiomas, español y turco. ¿Por qué escogimos estos idiomas? Bueno, el español es un, un idioma que, como sabemos, diferencia eh, género, ¿no? femenino, masculino. El turco es un idioma neutro. Entonces, eh, nosotros cuando ponemos en Google Translate, en español, ella es doctora, él es enfermero, en turco lo traduce al neutro do, eh, obir doctor, obir emşire. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos la traducción inversa de turco a español, vemos que el obir doctor lo tradujo por él es doctor y el obir emşire por ella es enfermera. Entonces... Esto nos recuerda un poquito a lo que comentábamos en la adivinanza, ¿no? parece que el modelo este está también un poquito sesgado y asocia la palabra doctor con, con los hombres. Otro ejemplo, a major flow in Google's algorithm allegedly tagged two black people's faces with the word gorillas. Este ejemplo también es muy sonado y es que la aplicación de Google Fotos lo que hace es tú le subes una foto y te taguea lo que aparece en la foto, ¿no? Bueno, pues dos personas subieron su foto y lo que identificó no fueron personas, sino gorilas. ¿Y qué hizo Google para intentar arreglar esto? Bueno, pues simplemente eliminó la etiqueta gorilas de, de las que se podían taguear en las imágenes. Es decir, ahora ya, aunque subes una foto de gorila, no te la taguea como gorila. Otro ejemplo. Amazon construye una herramienta de inteligencia artificial para contratar a personas que tuvo que ser cerrada por discriminar en contra de las mujeres. Es decir, yo, aunque tuviese un currículum impecable o exactamente el mismo currículum que un hombre al que sí contratarían, pues no sería contratada por ser mujer, porque el algoritmo está generalizando a partir de datos que recibió, donde probablemente la mayoría de contratados fuesen hombres. Eh, por ejemplo, si pensamos en los directivos de una empresa, casi siempre son son hombres y si nosotros entrenamos los modelos con estos datos pues los modelos pueden llegar a inferir que lo que te hace bueno o malo para un puesto de trabajo es simplemente tu género y no pues las cualidades que tengas la experiencia etcétera entonces aquí pues también estamos ante un caso en el cual no se está haciendo un uso de la inteligencia artificial responsable y ético y ya por último también para resaltar la importancia de los datos eh, vemos aquí el ejemplo también muy famoso ¿no? de Cambridge Analytics en el que bueno, pues Facebook intercambiaba información de, de sus usuarios con, con entidades bancarias en Estados Unidos. y bueno, eh, ¿Por qué es importante esto? Porque al final nosotros... Eh, nos queremos beneficiar de las ventajas de la inteligencia artificial. Claro que sí, pero hasta qué punto? No? Es decir, estamos dispuestos a ceder todos nuestros datos a que, eh, a que estén discriminando, etcétera, por beneficiarnos de ellos. O existen métodos, diferentes técnicas que nos permitan beneficiarnos de forma justa, ética y responsable. Entonces todo esto nos lleva a preguntarnos eh, ¿Qué debería hacer la inteligencia artificial? ¿no? La pregunta no es qué puede hacer, sino qué debería. Entonces la inteligencia artificial está muy guay, nos permite hacer un montón de cosas diferentes, pero a la hora de la verdad lo que sería realmente ideal es que aplicásemos la inteligencia artificial para hacer el bien, ¿no? eh, lo que se conoce como AI for good. Esto es pues, para proyectos que realmente vayan a mejorar la vida de las personas, etc. Y no para otros proyectos que al final pues, pueden ser usados para otros fines mmm, que igual no son tan, tan éticos como nos gustaría. Entonces vamos a ver ahora los principios éticos en los que se debería regir la inteligencia artificial y una vez que los hayamos vistos, pues vamos a ir viendo cómo podemos aplicarlos en diferentes etapas de nuestro proyecto de Machine Learning para llegar a construir esa inteligencia artificial justa, ética y responsable de la que venimos hablando. Entonces estos son nuestros seis principios que son pues, la justicia, la inclusión, la seguridad, la privacidad, la responsabilidad y la transparencia. La inteligencia artificial tiene que ser justa. Esto es que no discrimine, por ejemplo, en el caso que poníamos antes que se discriminaban las mujeres por el simple hecho de ser mujer, tiene que ser inclusiva, pues, que dé cabida a toda la sociedad. Un ejemplo de inclusión puede ser, por ejemplo, eh, con las aplicaciones que emplean inteligencia artificial para detectar cáncer de piel. ¿Qué pasa con estas aplicaciones? Bueno, pues que usan conjuntos de datos y la mayoría de estos conjuntos de datos de cáncer de piel recogen imágenes de pieles pues de tonos mmm, claros, pálidos. Entonces cuando queremos detectar cáncer de piel en pieles más oscuras, como nuestros modelos nos entrenaron con este tipo de datos o vieron un porcentaje mucho más pequeño de este tipo de datos, pueden dar lugar a diagnósticos eh, errados que acabarían teniendo una repercusión directa en la calidad de vida del paciente. Por otra parte, la seguridad. Queremos que nuestra inteligencia artificial eh, nos proporcione seguridad. La privacidad de los datos. Es decir, mis datos son míos y no deberían verse expuestos. Las diferentes aplicaciones pueden hackearse y los datos de los usuarios pueden ser expuestos. Y no solo eso, sino que como ya sabréis, pues existen muchas empresas que hacen negocio a partir de nuestros datos. Entonces tenemos que tener en cuenta que realmente, aunque nuestro modelo de inteligencia artificial como desarrolladores esté funcionando, tenemos que tener mucho cuidado con proteger nuestros datos, los datos de nuestros usuarios. Luego tenemos la responsabilidad, es decir al hacer un sistema de inteligencia artificial nosotros no tenemos que tener en cuenta solo estos cuatro puntos que acabamos de mencionar, sino que nosotros mismos tenemos que ser responsables para que a la hora de crear nuestro sistema estos puntos se cumplan. Y ya por último tenemos la transparencia. Nuestros modelos tienen unas métricas que nos informan del performance de nuestro modelo, ¿no? Hasta aquí bien. Pero realmente nosotros sabemos cómo de fiable es nuestro modelo, o sea, en qué se está basando nuestro modelo para hacer esta predicción. Entonces, tenemos que aspirar a conseguir modelos lo más transparentes posibles y no solo por el lado del Data Scientist, sino que también por el lado del usuario, nuestro sistema tiene que ser transparente, es decir, el usuario tendría que estar informado de para qué se están usando sus datos, es decir, con qué fin, por qué y además pues, debería poder tener acceso a ellos para poder retirarlos en cualquier momento. Bueno, una vez que vimos estos seis principios, vamos a ver cómo podemos aplicarlos en el workflow de Machine Learning. No lo vamos a pensar como el workflow tradicional de cojo los datos, hago el análisis exploratorio, entreno, sino en cuatro puntos principales que son el Business Understanding, que sería la parte que se corresponde a la lógica de negocio, Data Acquisition and Understanding, que sería pues tengo los datos, cómo los consigo, el análisis exploratorio de los mismos, el Modeling, en el que nos vamos a centrar en cómo eh, conseguir esos modelos transparentes de los que hablábamos y ya por último en la parte de deployment and operations para ver cómo podemos hacer una vez que tenemos nuestros modelos en producción seguir eh, asegurando las métricas que teníamos ¿no? entonces bueno vamos a empezar con la parte de la lógica de negocio y vamos a pasar de centrarnos en qué va a querer el cliente qué le puedo yo vender cómo puedo enfocarlo a plantearnos también otro tipo de preguntas, como podrían ser, ¿el sistema que propongo cumple los seis principios éticos que acabamos de comentar? ¿Qué impactos, tanto intencionados como no, puede tener nuestro sistema? ¿Existen riesgos potenciales asociados al mismo? Etcétera. Nosotras no sabemos si alguno de vosotras o vosotre, eh, vosotros está aplicando ya en su trabajo este tipo de análisis de riesgos o no, pero bueno, la experiencia nos dice que la mayor parte de la gente pasa un poquito ¿no? y se centra más pues, en qué necesita el cliente, qué puede conseguir, qué puede ofrecer, dejando un poco más de lado las consecuencias que puede llegar a desencadenar el, el, pro, el producto que, que se está desarrollando. Entonces, en esta primera parte de la lógica de negocio, lo primero que hay que hacer es un análisis de daños. En este análisis tenemos que tener en cuenta la severidad del riesgo que puede haber, la escala del riesgo, es decir, si es un riesgo leve, si es un riesgo medio, etc. La probabilidad de que ese riesgo se llegue a producir, esto es importante, ¿no? Porque si es un riesgo muy pequeño y la probabilidad de que ocurra es muy pequeña, pues tampoco es algo muy trágico, pero si la probabilidad es muy grande y el riesgo también es muy grande, al final sí que va a acabar siendo un problema. Otra cosa a tener en cuenta es la frecuencia de la exposición al daño, porque, por ejemplo, si un riesgo eh, es muy, muy, muy, muy chiquitín y la frecuencia es muy pequeña, pues obviamente debería evitarse, pero... No es lo mismo que si es un riesgo mediano con una frecuencia de exposición continua. Las dos últimas que hay que tener en cuenta serían la facilidad de actualización del sistema, por ejemplo, pues si nos encontramos un bug, si vemos que hay algún impedimento que no cumpla con los seis principios que vimos y por último ya la facilidad de darle un mal uso al producto que se ha desarrollado, ¿no? porque aunque nuestro producto parezca que cumpla con los seis principios, siempre, siempre puede haber alguien que encuentre una forma de aprovecharse y darle un mal uso. Entonces, para intentar tener esto en cuenta, lo que se lleva a cabo es un análisis de riesgos que es, para el cual se suele emplear pues este grafiquillo que vemos aquí, ¿no? donde se vea indicando el nivel del riesgo. Así, en el centro de la imagen sería un riesgo nulo, en el vértice del medio un riesgo medio y en el vértice más exterior se correspondería con un riesgo elevado. Entonces el análisis de riesgos se divide en cuatro tipos principales: riesgo de lesión, como podría ser el daño físico o el daño emocional y psicológico. Entonces, por ejemplo, dentro del daño emocional y psicológico podría estar la, la reducción de, de la autoestima, y dentro del daño, de, del daño físico, pues podría ser un caso límite, ¿no? Pues que eh, una aplicación que registra eh, tu posición con el GPS que se expongan esos datos y podrían llegar a secuestrarte, por ejemplo. Luego tenemos en el segundo tipo de riesgo la negación de futuros servicios. En la negación de futuros servicios entra un poco en juego la pérdida de oportunidad o pérdida económica. Por ejemplo, en el caso que comentábamos de Amazon, en el que se discriminaba contra las mujeres, sería una pérdida de una oportunidad a la hora de conseguir un trabajo remunerado. Otro ejemplo sería la erosión, eh, perdón, otro tipo de riesgo sería la erosión de estructuras sociales y democráticas en la que se incluye por ejemplo pérdida de representantes, manipulación de los datos como por ejemplo podría ser eh, las grafiquillas que nos enseñan a veces los políticos, el detrimento social y ya por último en el cuarto riesgo tenemos el incumplimiento de los derechos humanos donde está la pérdida de dignidad, pérdida de libertad y pérdida de privacidad. El ejemplo que vimos en el que se etiquetaba a dos personas como gorilas sería un caso de pérdida de dignidad, ya que tú te estás sacando una foto ¿no? y la aplicación te está diciendo Oye, que eres un gorila. Entonces, una vez que tenemos analizados los riesgos de nuestro proyecto, el siguiente paso es eh, ver cómo podemos mitigarlos. Entonces, para empezar eh, a ver cómo se pueden mitigar, lo que se hace es establecer tres grados de separación en función de cómo... Eh, uy, Cómo estemos nosotros con, asociados con el, eh, con el daño causado, entonces el primer grado es cuando es la propia compañía la que desarrolla el producto la que causa el daño, entonces aquí la forma de arreglarlo es tanto mitigar como remediar, el segundo grado que se llama plataforma es cuando la compañía contribuye al daño, entonces si yo estoy desarrollando para otra compañía estoy contribuyendo, a que está, que está causando un daño, estoy contribuyendo al daño, entonces podría cooperar en la mitigación y el remedio con esta compañía. Y ya por último, el tercer grado, el ecosistema, es cuando la compañía está directamente ligado al daño mediante una relación de negocio. En este caso, lo que se puede hacer es o usar la posible influencia que podamos tener o directamente terminar la relación porque no nos queremos ver involucrados en algo de ese estilo. Y eso bueno, pues sería un poco como objeción de conciencia, podríamos pensarlo. Vale, eh, bueno, Ahora vamos a ver el segundo punto del diagrama del workflow, ya acabaría, habríamos acabado con la parte de Business Understanding. Y ahora nos vamos a centrar en Data Acquisition and Understanding, que sería pues, la parte de privacidad de los datos, detección de sesgos a través de los mismos, etc. Y vamos a empezar también con otro conjunto de noticias eh, con ejemplos reales para ver qué es algo que está pasando, que aunque preocupa, pues igual no se habla tanto del tema como se debería. Entonces, eh, vamos a empezar con esta noticia en la que se nos dice eh, cuál es el lado menos sexy de la inteligencia artificial, y es que los trabajadores de Amazon están escuchando lo que les dices Alexa. Entonces, aunque ellos nos dicen por activa y por pasiva que no, que solo se escucha cuando dices Alexa, eh, sí que salió un estudio en el que se revelaba que un pequeño porcentaje de de Alexas sí que están escuchando y sí que llega lo que les dices, porque pues, al final es un modelo de inteligencia artificial que tiene que estar entrenando y tiene que estar verificando eh, que lo que el usuario le dice a Alexa, Alexa lo capta bien. Y eso pues por ahora no hay otra inteligencia artificial que lo pueda comprobar. Entonces pues se depende de humanos que están escuchando lo que tú le dices a Alexa. Otro ejemplo es que las compañías de seguros quieren saber cuántos pasos has dado hoy. Por ejemplo, las pulseras de salud que se llevan mucho van contando los pasos y van registrando diferentes tipos de datos en los móviles. Bueno, pues ya hay compañías de seguros que están interesados en contar esos datos, en, en comprar esos datos. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que siempre nos venden, ¿no? que hay que dar 10.000 pasos, mil, mil pasos al día, ya que se supone que estas personas son más activas, con menos tendencia a tener menos problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces, a las compañías de seguros les interesa tener este tipo de información para saber qué ofertas pueden hacerte. Y ya un último ejemplo, pues que nos dicen que los avances en la inteligencia artificial ponen en peligro los datos de salud personal. Vale. Entonces, después de ver estas noticias, vamos a ver el ciclo de Machine Learning completo y cómo los datos son vulnerables, así como pues, la existencia de posibles fugas de datos, exposiciones del dato al exterior, etcétera. Entonces aquí vemos un poco eh, lo que sería el ciclo de Machine Learning tradicional que podemos dividir en seis etapas, análisis exploratorio, limpieza de datos, desarrollo del modelo, entrenamiento, una vez que el modelo es entrenado es cuando pues, validamos para ver si, eh, perdón, testeamos, para ver validamos y testeamos para ver la, si las métricas funcionan, si podemos sacar nuestro modelo a producción y una vez que tenemos el modelo en producción pues quedaría la parte de inferencia, ¿no? que es cuando hacemos peticiones a nuestro modelo para conseguir las, eh, las predicciones que nos interesan. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso con nuestros datos orientándolos hacia la parte responsable de la inteligencia artificial? Pues tenemos por una parte la privacidad y seguridad del conjunto de datos, es decir, aunque se empleen nuestros datos, queremos que los mismos sean privados. Durante el análisis exploratorio también se podría realizar detección de sesgos. Por ejemplo, en el caso que poníamos antes de la aplicación de Amazon para contratar a personal, pues en el análisis exploratorio igual ya podemos ver qué porcentaje hay de hombres y qué porcentaje de mujeres, si las mujeres tienen puestos más inferiores o no. Entonces esto podría haber hecho saltar la voz de alarma y poder, eh, llegar a poder actuar sobre ello. Y ya por último tenemos también la protección de variables que, eh, que puedan ser más sensibles como la raza, género, edad, pues son variables que pueden ser incluidas en algún modelo y que pueden parecer eh, inofensivas a priori, pero pueden llegar a hacer una discriminación a favor o en contra de determinados grupos de la población. Entonces, en este punto del Data Understanding, lo que vamos a hacer es no solo centrarnos en mirar fuentes de datos, identificar posibles conjuntos de datos, estudiar su calidad, el análisis exploratorio, sino que también vamos a centrarnos en tener unas técnicas de protección del dato, como podrían ser la criptografía o differential privacy, y otras que nos permitan detectar sesgos y proteger a aquellas eh, variables que contengan información sensible. Entonces, bueno, Vamos a ver ahora brevemente dos técnicas que nos permiten proteger la, los datos con los que trabajamos, que son la encriptación homomórfica y differential privacy. ¿Qué es la encriptación homomórfica? Bueno, la encriptación homomórfica es una técnica que nos va a permitir proteger nuestros datos de forma que el servidor nunca va a saber qué datos le llegan ni qué resultados se obtienen o está enviando a partir de los mismos. Simplemente va a emitir una predicción que también está encriptada y que solo aquellos que tienen las claves para desencriptar los datos van a poder desactivar. La idea en la que se basa la encriptación homomórfica es que no deberíamos poder extraer ninguna información de nuestros datos que no, se, eh, que no se pudiese obtener a partir de los datos encriptados, que es lo que garantizaría la privacidad del dato. Entonces, este es un tipo especial de encriptación y es especialmente importante porque hasta ahora no se podían realizar muchas operaciones con datos encriptados por los espacios vectoriales en los que se encuentran. Sin embargo, eh, en el espacio donde se encuentra la encriptación homomórfica sí existen las operaciones de suma y multiplicación. Obviamente no como nos las enseñan en el cole, pero bueno. Entonces Esto permite modificar los modelos de inteligencia artificial y machine learning que se están empleando a día de hoy para con estas operaciones usar datos encriptados para así obtener la predicción. Vamos a ver con un esquemita para entender mejor cómo funciona. Entonces vamos a suponer que yo soy el cliente y tengo por un lado mis datos y por otro dos llaves, una pública y una privada, que son las que me van a permitir encriptar y desencriptar los datos respectivamente. Entonces con mi llave pública yo voy a encriptar todos mis datos con unos parámetros de encriptación que puedo elegir. Estos parámetros pues lo que me van a dar es el nivel de encriptación de los datos, entre otras cosas. Y estos datos encriptados lo que hago es pasárselos a un modelo que ya fue modificado previamente para poder trabajar con estas operaciones que acabamos de comentar y que va a devolver una predicción encriptada. Entonces, eh, ah, bueno, que es importante destacar aquí que este modelo sí que fue, eh, fue entrenado con datos no encriptados, pero a la hora de realizar las inferencias lo que se está empleando es únicamente los pesos obtenidos durante el entrenamiento. Entonces, bueno, hasta aquí acabamos de ver, digamos, la parte que ocurre dentro del servidor, desde que le, desde que yo cojo mis datos sin encriptar, los encripto y se los envío. Y ahora vamos a ver qué pasa una vez obtengo mi, mi predicción encriptada. Entonces al usuario, a mí, me va a llegar esta predicción y yo con mi llave privada, solo tengo eh, que solo tengo yo, puedo desencriptar eh, la predicción para obtener el resultado final. Vale. Pues ahora que entendimos ya un poquito más de encriptación homomórfica vamos a pasar eh, a ver la, el concepto de differential privacy que también nos sirve para asegurar la privacidad del dato y bueno ahora mismo eh, está siendo desarrollado por Microsoft para uno de sus paquetes de Azure Machine Learning, yo creo que ya está disponible y bueno el concepto de differential privacy se basa en la idea de que no debería de saberse nada de un individuo que no se pueda saber sin mirar el conjunto de datos. Entonces esto es una definición de DALENIUS para definir los conjuntos de datos de forma estadística. Por tanto, eh, de aquí podemos concluir, digamos, que el differential privacy garantiza matemáticamente que cualquier persona viendo el resultado de un análisis empleando esta técnica llegaría a la misma conclusión sobre un mismo individuo, esté o no, en el conjunto de datos garantizando de esta forma la protección de la privacidad contra un amplio número de posibles ataques. Entonces, eh, resumiendo, differential privacy garantiza que no se están realizando inferencias sobre individuos, sino sobre el total de nuestro conjunto de datos. Entonces, pues nos viene muy bien para calcular estadísticos como pueden ser media, suma, varianza, etcétera, Y además permite acceder a los datos sin comprometer la privacidad de los mismos. Eh, un caso real de que puede pasar cuando no se emplean técnicas de este estilo es el siguiente. Y es que en 2010 los datos de los pacientes de un hospital de Massachusetts se hicieron públicos y bueno eh, el gobernador, claro, salió en público diciendo que, pues que no, no pasaba nada, que los datos estaban muy protegidos porque sabían. Eh, Eliminado todos los identificadores, etcétera. ¿Qué pasa? Que una estudiante compró por 20 dólares la información sobre los votantes de Massachusetts y la cruzó con los datos hospitalarios que se habían hecho públicos. Entonces, de este cruce salieron eh, únicamente seis personas con la misma fecha de nacimiento del gobernador de las cuales únicamente tres eran hombres y de esos tres hombres únicamente uno tenía el mismo código postal que el gobernador. Entonces, de esta forma y con solo tres variables, esta estudiante consiguió extraer los eh, el historial médico de, del gobernador de Massachusetts. Vale, eh, y bueno, entonces, eh, lo que eh, lo que sí que pasa, digamos, con differential privacy es que no garantiza que lo que uno considera su secreto vaya a permanecer oculto. Solo protege, digamos, lo que para differential privacy es la información privada. Entonces, para entender esto, un poquito vamos a poner un ejemplo en el que imaginemos que tenemos un amigo que es fumador y que participa en un estudio. Entonces, de este mismo estudio eh, se concluye que fumar provoca cáncer. Eh, ¿Daña de alguna forma este estudio a nuestro amigo fumador? Bueno... Podríamos decir sí porque ahora ya sé que tiene más probabilidades de desarrollar cáncer, pero lo que realmente pasa es que las conclusiones obtenidas por el estudio iban a ser las mismas, ¿no? independientemente de si nuestro amigo participó o no en él. Entonces su información como individuo no está comprometida, es decir, se extrajo del total de los datos, que esto es en lo que se basa differential privacy, ¿vale? Bueno, y aquí os eh, enseño un poco el pseudocódigo de uno de los algoritmos para aplicar differential privacy, este es muy sencillito, tendría de entrada el conjunto de datos total y el parámetro epsilon que representa el nivel de privacidad, entonces a menor epsilon se va a añadir mayor ruido en el conjunto de datos y por tanto mayor privacidad, y bueno, una vez que tenemos nuestra entrada, con los datos lo que haríamos sería calcular el estadístico de interés, por ejemplo, la media, mediana, etcétera Y calcularíamos también la sensitividad del mismo. La sensitividad es una medida matemática que mide la diferencia entre eliminar o no eliminar una fila de nuestro conjunto de datos. Para entenderlo, vamos a pensarlo, por ejemplo, con la suma. Entonces, si queremos hacer un un count con el número de filas de nuestro conjunto de datos, la sensibilidad sería 1, porque si eliminamos una fila pasaríamos de tener n a tener n-1. Entonces es la diferencia máxima que podemos obtener con la suma al eliminar una fila. Entonces una vez que tenemos calculada ya la sensitividad, lo que se hace es eh, extraer un ruido L de una distribución de Laplace con varianza 2 por n la sensitividad partido de epsilon al cuadrado. Y la salida va a ser el estadístico que habíamos calculado añadiendo el valor del ruido que acabamos de calcular. Vale. Con esto acabamos el punto de Data Acquisition and Understanding y llegamos al tercer punto de nuestro workflow, el modelo. Aquí, si recordamos, lo que nos dicen los principios éticos de la inteligencia artificial es que no nos vamos a tener que centrar tanto o sí tanto, pero a mayores en otras cosas, en las métricas, selección de algoritmos, entrenamiento, validación, sino que también tenemos que eh, centrarnos en crear modelos transparentes o en plantearnos si los que tenemos ya lo son, si se puede confiar en estos modelos, explicar cómo estos utilizan sus predicciones y para qué fin, etcétera. Pero esto ya os lo cuenta mi, mi compañera Daniela. Bueno, y entonces, como eh, comentaba Sara, el tercer punto de nuestro workflow es la parte de los modelos. Y tenemos que centrarnos en si nuestro modelo es transparente y podemos realmente fiar, fiarnos de las predicciones que está teniendo nuestro modelo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente nos podemos fiar de nuestros modelos? ¿Y por qué tenemos que preguntarnos eso? Bueno, pues como, normalmente como desarrolladores de soluciones de inteligencia artificial, como normalmente lo hacemos es, Definimos unas métricas dado un problema eh, y entrenamos un modelo y luego con un conjunto de test vemos si las métricas que, tienen, eh, eh, que hemos definido eh, son suficientemente buenas y entonces ya de, de, decimos que tenemos un modelo que es suficientemente bueno, ¿no? Y por ejemplo hablamos de, no, es que nuestro modelo tiene una que de 0.99, entonces la solución que tenemos es muy muy buena, ¿no? ¿Pero realmente nos podemos fiar solo de las métricas? O sea, ¿realmente al, al tener un modelo que tiene unas métricas eh, muy buenas, eh, ¿podemos fiarnos de él, sí o no? Bueno, pues la respuesta es que depende. Depende de otras cosas, si, eh, eh, no solo de las métricas. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos el caso de que tenemos que hacemos un eh, algoritmo de clasificación. Muy sencillito, ¿no? en donde queremos eh, identificar dada una imagen, si es un husky o es un logo, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos nuestro modelo y resulta que al final tenemos un modelo que funciona súper bien. Tiene una acuracia así altísimo y, y ya estamos listos para probarlo y para ver que todo funciona. Entonces, vale, eh, digamos que le damos la siguiente eh, imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Un husky o un lobo? Bueno, pues nosotros podemos claramente decir que esto es un husky, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Que se lo pasamos a nuestro modelo y nuestro modelo nos dice que es un lobo. ¿Y esto por qué? Bueno, pues utilizamos una herramienta que se llama Line, que sirve para la eh, explicación de los modelos, para entender qué está utilizando eh, nuestro modelo para eh, hacer una predicción. Y nos damos cuenta de que eh, en la primera imagen es la que le enviamos y la segunda es la imagen eh, que nos muestra lo que está utilizando el modelo para hacer la inferencia. Y vemos que realmente se está fijando en eh, el background de la imagen, en que hay nieve en la imagen. ¿Y qué pasa? Que al final nosotros no nos dimos cuenta y entrenamos un algoritmo en el que todas las imágenes que tenían un eh, logo eh, estaban, por ejemplo, en... En, en el bosque, con nieve y demás, y a lo mejor los huskies estaban en casa con otros eh, fondos en la pantalla. Entonces al final tenemos un, un algoritmo que podrá ser buenísimo, podrá tener una accuracy del 99, pero realmente no está enfocado a resolver el problema que queríamos, que es determinar si es un husky o es un eh, perro. Eh, digo, es un logo, realmente nada más estamos viendo un modelo que es capaz de determinar el background de la imagen y ver si eh, dados un background, si es, una, es nieve, te va a decir que es un logo. Entonces, bueno, este caso que acabamos de hablar es un ejemplo para entender un poco la importancia de la explicación del modelo, pero hay casos en los que se ha dado esto en, en casos reales, por ejemplo, en el caso del Pentágono de Estados Unidos, quiso eh, desarrollar una herramienta de inteligencia artificial que le ayudara a identificar eh, imágenes en donde, a, a, o sea, poder clasificar si dado una imagen había un tanque camuflajeado o no había nada. Entonces la, ima, la compañía que se le eh, asignó esta, eh, esta tarea, entrenó eh, un modelo, hizo todo lo que normalmente uno tiene que hacer cuando hace el desarrollo del modelo, dividió su dataset entre test y, y train, hizo todo el entrenamiento del modelo y luego para validar que el modelo estaba funcionando bien utilizó su conjunto de test resulta que el conjunto de test pasó muy bien y cuando leyeron este modelo para que se pueda hacer pudiera ser utilizado en el pentágono con los datos del pentágono resultó que el modelo no funcionaba y qué pasó que a lo mejor el, el, la compañía había utilizado eh, ejemplos donde había tanques eh, que estaban nublados y eh, ejemplos en donde eh, no había eh, tanques, en donde el eh, clima estaba soleado. Entonces nuevamente el modelo fue capaz de reconocer el patrón del clima o de las características de la imagen y no centrarse en el problema que queríamos resolver que era el del, el del tanque. Y ya por último, otro ejemplo que tenemos de, de esto, es un algoritmo que se desarrolló para eh, determinar el riesgo de los pacientes que se entraban y que eran ingresados por eh, neumonía. ¿Qué pasó? Que resulta que el modelo era capaz de decir que cuando entraba una persona que tenía asma eh, era una persona que tenía bajo riesgo. Y Si lo pensamos un poco podemos ver que es completamente eh, equivocado. Las personas que tienen asma tienen más riesgo cuando tienen neumonía que las que no. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó aquí? Bueno, pues resulta que cuando las personas llegaban al hospital y tenían eh, asma eran directamente pasadas a, eh, a cuidados intensivos y trataban de eh, solucionar los problemas para estabilizarlas Y entonces reducían el riesgo que tenían. ¿Y qué pasó? Que el, el, el modelo no tenía este contexto, no fue capaz de abstraer este, este patrón y lo único que fue capaz de entender es, vale, si una persona llega con asma eh, al hospital, entonces es de bajo riesgo. Y al final eh, es todo lo contrario. Entonces, podemos ver que realmente la explicación de los modelos y esta transparencia es muy importante y tiene muchísimos beneficios. Entonces, pues ¿cuáles son los beneficios? Primero, es que inspira confianza. Eh, no es lo mismo eh, no tener ni idea de por qué se está haciendo una predicción o no, eh, que tener una explicación y saber que, lógicamente, el modelo se está basando en lo que es importante. Por ejemplo, en el caso de algoritmos de, en el sector de salud, donde estamos tratando con diagnósticos de personas o con problemas importantes, es muy, eh, es, es, es, es muy importante y es, es necesario realizar herramientas que se, se desarrollen de forma responsable y que seamos capaces de confiar lo que se está eh, desarrollando. Además de que nos ayuda en el desarrollo de los modelos, por ejemplo, si en el caso de la clasificación de Hoskis y sí de los si nosotros hubiéramos sido capaces de, de entender la explicación del modelo, a lo mejor somos capaces de mejorar el conjunto de datos y empezar a pasar eh, imágenes de huskies en nieve y de lobos en otros eh, escenarios para que el modelo aprenda realmente a diferenciar lo que queremos que diferencie y no el background. Eh, también somos capaces de, si vemos una explicación que tiene un sesgo, identificarlo y poder mitigarlo. Y al entender la explicación de los resultados por el modelo, también estamos capaces de comparar los modelos y a lo mejor dos modelos que tienen el mismo, las mismas métricas y un desempeño dado unas métricas similar, por debajo del algoritmo, el algoritmo puede estar haciendo cosas completamente distintas y podemos seleccionar el algoritmo que mejor se adapte a lo que realmente queremos solucionar y no eso simplemente por métrica, a lo mejor... Y teniendo una métrica un poquito peor, pero realmente eh, solucionando lo que queremos, es, es una mejor solución que tener un algoritmo que está dando unas métricas muy muy altas, pero que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que queremos eh, resolver. ¿no? Y bueno, eh, ¿cómo podemos hacer estas explicaciones? Bueno, pues existen herramientas que hacen una explicación global y una explicación local. Entonces, ¿a qué, a qué, referimos con, a qué nos referimos con una explicación eh, global? Lo que hacemos es podemos entender si nos podemos fiar de un algoritmo o no eh, eh, en, en general. Eh, eh, a, tratando de analizar, por ejemplo, las variables que está utilizando el algoritmo para hacer una predicción eh, a, a alto nivel en general, en la mayoría de los casos. Y una explicación local lo que hace es que, si te, eh, digamos que responde a la pregunta de si te puedes fiar de un algoritmo dado un ejemplo en particular. Entonces, por ejemplo, para entenderlo un poco mejor, si tenemos un algoritmo que eh, quiere eh, predecir si una persona tiene gripe o no, la explicación global puede hablar de los síntomas en general de la gripe, que puede ser, por ejemplo, la fiebre, los mocos, el cansancio, la tos, etc. Y a lo mejor una explicación global es, dada Daniela que se siente mal porque tiene eh, fiebre y tiene mocos, eh, es, esas dos variables fueron las que se utilizaron para determinar que Daniela tiene bifiebre, eh, mientras que, por ejemplo, global, de manera global nos, nos basamos en, en la fiebre, en los mocos, pero también, por ejemplo, en el cansancio, eh, el cuerpo cortado, etcétera, etcétera. Vale. ¿Y eh, cómo podemos hacer esta explicación de los modelos? ¿Qué datos podemos utilizar para, para hacer esta explicación y tener más transparencia en, en los modelos? Bueno, pues realmente podemos utilizar texto, imágenes y datos tabulares. Y además, para los datos tabulares, ya existe una, una herramienta que se llama eh, Transparent ML de Microsoft que nos permite desarrollar el modelo y además tener unas explicaciones con los gráficos de eh, las variables que, que está utilizando para hacer la explicación del modelo y, y mostrar de manera transparente la, la, la, la, la inferencia del modelo, que más adelante veremos, veremos eh, algunas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se haría una explicación en el caso de las imágenes. En este caso en particular lo que tenemos es una imagen de una mamografía y es un modelo que lo que hace es predecir eh, si una paciente tiene eh, cáncer de mama o no. En la primera parte de la imagen, del lado izquierdo, podemos ver lo que utiliza un médico para eh, realizar el diagnóstico. Entonces se fijan en estos tres puntos eh, señalados con las eh, flechas azules para determinar eh, el diagnóstico de Virax de esa paciente. Y nuestro modelo se está fijando en, las otras tres, en, las, en, la, en la parte que, que está eh, eh, seleccionada en rojo para eh, indicar eh, la, predicción de el modelo, para la, la predicción del modelo, para la predicción del virus de la paciente. Entonces aquí podemos ver que el modelo realmente se está fijando en lo que se fijan los médicos, con lo cual tenemos un modelo que realmente fue capaz de entender y de abstraer los patrones y de, eh, eh, eh, digamos que, eh, sacar eh, un, un algoritmo que es confiable y, y que realmente está determinando si una paciente tiene cáncer o no por las los factores que son necesarios tomar en cuenta vale. en el caso del, de texto y también un poco viendo eh, lo que decíamos antes de que eh, el tener transparencia en los modelos nos ayuda a poder una, hacer una comparación de, de los modelos y escoger eh, el, el mejor eh, bueno este es un texto que, eh, que da, este es un algoritmo que dado un texto, de, eh, de, eh, decide si el texto habla de cristianismo o de ateísmo, ¿no? Entonces, eh, digamos que tenemos dos algoritmos, algoritmo 1 y el algoritmo 2, y que además la, pre, la el performance de los, de los dos algoritmos es bastante alta. Entonces, eh, se le pasa al mismo texto... Y eh, los dos algoritmos dan la, la predicción correcta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si ya empezamos a ver la explicación del modelo, eh, podemos de, eh, escoger mejor eh, el algoritmo que queremos utilizar, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, eh, ¿cuál de los dos creen ustedes que deberíamos eh, de, de escoger? Si vemos el algoritmo 1, está utilizando para su predicción las palabras God, mean, eh, anyone college Y además del algoritmo 2 está utilizando eh, eh, eh, de, para su predicción palabras como posting, host y red. Entonces, si vemos esto, ya podemos entender que realmente el algoritmo 1 está utilizando palabras que, son, o sea, que tienen sentido para poder determinar si es cristianismo o ateísmo. Y el algoritmo 2 está utilizando palabras eh, random que a lo mejor eh, se, se introdujo cierto bias en los datos que no nos dimos cuenta y que está utilizando esto y que sí que coincide con, eh, con las predicciones entre cristianismo y ateísmo, pero realmente no está fijándose en lo que queremos nosotros. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular creo que todos estaríamos de acuerdo en que es muchísimo mejor utilizar el algoritmo 1 que el algoritmo 2, ¿no? Y luego, vamos a ver, porque ahora eh, existen eh, dos tipos de, de, de, de técnicas, ¿no? Para la explicación de los modelos. Y dependen del tipo de modelo que estemos utilizando, ¿no? Eh, existen los modelos simples y los modelos eh, de caja negra. Y los modelos eh, simples son, eh, son modelos que ya son entendibles por el ser humano de por sí. ¿Y en dónde, ¿Qué tipo de modelos son estos? Pues Por ejemplo, la regresión lineal, el naive Bayes, y decimos que son entendibles porque al final, por ejemplo, en el caso de una regresión lineal, sabemos que es una recta que está tratando de modelar nuestros datos y podemos interpretar, interpretar eh, los, los coeficientes que tenemos, que es A mayor X, mayor eh, Z, o mayor esto, otro, ¿sabes? Pero eh, eh, eh, digamos que podemos eh, eh, entender bien el funcionamiento y entender la relación que tienen los datos y cómo se van, van afectando y salen naturalmente. ¿Pero qué pasa con modelos como, por ejemplo, de deep learning En estos modelos los tenemos que tratar como caja negra, porque nosotros entramos, le metemos una, una entrada, unos datos, pasa algo dentro y nos devuelve una salida, pero no somos capaces de analizar exactamente qué está pasando en cada neurona, en cada... Eh, este layer y, y en cada transformación de, de datos y todas las, digamos, las cosas que está utilizando dentro para tomar una, eh, una decisión o otra. Entonces, para poder entender mejor y poder sacar estas explicaciones, se hacen las explicaciones a posteriori. Entonces, lo que hacemos son herramientas como, por ejemplo, Lime o el análisis de sensibilidad, que lo que intentan es entender, dada una entrada de datos, qué salida sale. Entonces, por ejemplo, en el caso de LAN lo que hace es eh, perturba esta entrada de datos y entiende cómo eh, van cambiando las decisiones de un modelo según las perturbaciones que tengan los datos. O sea, como metiéndole un poco de ruido a las variables o modificando un poco los píxeles de la imagen y así somos capaces de entender en dónde se está fijando la, la red de neuronas para hacer una de una tomar una decisión y entender en qué momento, digamos, que cambia una decisión a otra o, o, o en, qué, en qué partes o en qué variables está enfocando para hacer esta predicción. Eh, y por último, eh, en el último paso de nuestro workflow es el, el deployment y la produccionalización de nuestros modelos. Y nuevamente tenemos que ir un paso más allá. Porque normalmente cuando nosotros pensamos en produccionalizar un, un modelo, pues pensamos en qué telemetría tenemos, cómo vamos a hacer el despliegue, cómo hacemos los pipelines para que se haga todo automáticamente, pero tenemos que considerar qué pasa cuando ya tenemos un modelo en predicción en producción y, y le, le, las métricas empiezan a empeorar y el desempeño que tiene ese modelo empieza a empeorar. Y eh, esto es lo que se cubre en, en, en este último eh, paso, ¿no? Entonces, como dice David Talby, el CEO de iPacific, nosotros podemos tener el mejor modelo entrenado con datos distintos a los que realmente tenemos en el mundo real y funcionará en el mejor de los casos de manera poco confiable y en el peor de los casos puede ser catastrófico, ¿no? ¿Y, y por, qué, eh, por qué puede pasar esto? ¿Qué, qué quiere decir esto? Que eh, los datos pueden cambiar, y si los datos no son, eh, al final lo que nosotros hacemos con los modelos de inteligencia artificial es modelar estos datos, ¿no? Entonces, si estos datos no se corresponden con, eh, digamos, el, el, el, los datos que se van a utilizar en, en, en la vida real, o sea, los datos con los que va a estudiar el, el, el modelo en producción, eh, eh, no tiene nada que ver lo que estamos desarrollando con lo que realmente se necesita hacer. Entonces, por poner un ejemplo... Eh, de, ¿de, qué, ¿De qué estoy hablando? Vale, pues yo soy del 89, ¿no? Y supongamos que yo utilizo eh, las eh, fotografías de, y, y este, información de mm, mi época adolescente de, para entrenar un algoritmo que se encarga de eh, sugerir eh, outfits de moda ¿no? y para que eh, sugerir qué prendas utilizar para estar a la moda y, y, y, y digamos que ayudarme a vestirme todos los días y, y, este, y facilitarme eh, el que comprarme o que no. ¿no? Y yo entreno mi, mi algoritmo con lo que yo utilizaba cuando era adolescente y con la, la, la, la, la moda que se utilizaba en ese entonces. Y luego me decido el día de hoy a utilizar ese algoritmo y el algoritmo me sugiere que me vista, como lo ven en las imágenes que ven en, en la presentación. Bueno, pues supongo que yo, apaga <ríe> la luz y vámonos, <ríe> no utilizaría este alg el algoritmo y este, no solucionaría el problema eh, de a día de hoy, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues pasa por un concepto que se llama Data drift y Data drift lo que habla es de cómo a lo largo del tiempo nuestros datos van cambiando. Y entonces, como van cambiando, las métricas y eh, el, el algoritmo que nosotros tenemos entrenado eh, puede ir eh, disminuyendo eh, su desempeño. Porque se entrenó con unos datos y esos datos ya no son los mismos, entonces eh, existe un cambio en el desempeño de, de, de, del, del modelo. Y estos cambios pueden ser, por ejemplo, que a lo mejor una variable muy importante en el conjunto de datos cambia completamente, eh, okay. se tienen que introducir eh, o, eh, otros, eh, otras medidas para tomar en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, eh, cómo tratamos este caso y cómo hacemos la parte de... Eh, o sea, ¿cómo controlamos el data drift? Bueno, pues lo que tenemos que tomar en cuenta es, cuando estamos haciendo la produccionalización de nuestro modelo, es... Desarrollarlo de manera que lo podamos monitorizar y que podamos ir monitorizando el eh, performance del modelo. De esta manera podemos tener eh, notificaciones o eh, lanzar alertas o, o correos o lo que sea eh, cuando veamos que el desempeño de nuestro modelo se ve afectado. Y además podemos ser capaces de entender cuáles son las variables que, se, que están causando este deterioro en, en el desempeño y visualizarlas para poder entenderlas y eh, actuar acorde y resolver el problema. Por ejemplo, regresando un poco a los ejemplos de eh, ropa. Imagínense que yo tengo una eh, tienda de ropa y normalmente... Eh, yo entreno algoritmos de inteligencia artificial que me ayudan a escoger la, la ropa que quiero tener dentro de mi, eh, tienda, de, de, de mi tienda. Y de, eh, se, estoy utilizando los datos que actualmente, eh, de, de las compras que tienen actualmente mis clientes. Y resulta que mis clientes tienen una media de edad de 30 años. ¿Y qué pasa? Que a lo largo del tiempo, por alguna razón, eh, eh, la, la gente que entra a mi tienda ya no tiene 30 años, tiene 50 años. ¿Qué pasa? Que si yo dejo el mismo algoritmo que era capaz de escoger ropa según eh, eh, los gustos de, la, de, la, de la, los clientes que tenía, es muy probable que los gustos que tenga la gente que tiene 50 no son los mismos que tengan los de 30. Con lo cual, mis algoritmos, por una simple razón, como por una simple variable como son la edad, puede ya, ser ya puede ser suficientemente importante el cambio como para que el algoritmo deje de funcionar. Y a lo mejor algo que funcionaba demasiado bien con personas cerca de los 30 años, funciona muy muy mal con personas que tienen eh, cerca de, de 50. Entonces con esto podemos entender un poco qué está pasando y eh, eh, resolver el problema. Bueno, pues eh, esto sería un poco eh, lo que tenemos que tener en cuenta para desarrollar una eh, eh, desa soluciones con inteligencia artificial de una manera responsable, inclusiva y ética y que creemos que además eh, eh, es, es muy importante tomar en cuenta también para el desempeño del modelo y, y para eh, desarrollar soluciones robustas. Eh, no sé si tienen alguna pregunta alguna duda. Bueno, pues eh, muchas gracias por, eh, por su atención y también nos gustaría eh, dar nuevamente las gracias a todos los que hicieron este evento posible.